Francisco Miguel López, el padre de una familia de Buchasot, asegura que la Consellería de Bienestar Social porta a perseguir y acechar a la seva familia. Desde el pasado 7 de noviembre, Asuntos Sociales ya ha retirado la custodia de sus tres fills. Ella es Francisco Miguel López Gallardo, un padre de familia que, a el support de la Asociación Valenciana contra el Escolar, denuncien que la Consellería de Bienestar Social a segrestar el Zeus tres pis. El día 7 de noviembre, ni corto ni perezoso, sin ninguna orden judicial, sin ninguna orden fiscal, sin nada, simplemente por vía administrativa, y yo diría con alevosía, traición y solo falta nocturnidad, porque se hizo de día, pues cogieron a los dos niños, al mayor y al pequeño del colegio, se lo llevaron, y el mediano, Alex, que estaba en el hospital, donde se lo llevan, estando convaleciente de en una enfermedad gravísima. Yo, a día de hoy, mis hijos no sé si están vivos o están muertos, porque no sé nada de ellos. Dos de menor, de now y de one patigen respectivamente epilepsia y el síndrome de Struher Weber algo que dificulta la convivencia al hallar familiar y en la escuela. Todo apunta a que una fuerte discusión entre los dos y la reacción de su padre, Francisco, es el que ha que intervengan en asuntos sociales. El niño mayor, cuando fue al colegio, fue enfadado, cabreado, se lo dijo al director lo que pasa con los niños, y el director, pues temiéndose lo peor, llamó asuntos sociales, y eso fue ya el de secta adelante, para que de alguna manera tacharan al padre de maltratador. Cuando a mí me consta, yo lo conozco hace ya dos años y medio y de eso no hay nada. Todo eso, Fonz de Consejería aseguren que cal ser cautelosos, porque ya hay de violencia familiar.